El título de esta improvisación De paz, de paz eh, Más de nosotros Es el juego De inayudantes Bien Hermana Consuelo Dígame hermana Esperanza ¿Ya tienes organizado todo para la noche? Ya tengo todo Con Marta, soy cargada de seguridad. Dime, Marta. ¿Qué quieres, Jimmy? Tenemos cubierto lo de las botellas y que la No superior no en Es que sí, sí, tenemos todo cubierto. Tenemos tequila, sí, tenemos vodka. Otro. Tenemos Coca-Cola, tenemos Pepsi, tenemos móvil. Otro. Tenemos. Teller de cargado. El negro, que rojo, muy rojo Y tenemos comer un poco de, de, de café del cielo ¡No, qué si hueva! ¡No! Tenías que conseguir mezcal Un jovito Un macazo no, ¡No, no, claro que no! ¡Claro que no podemos! ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué cuentas le vamos a rendir al señor? ¿El? Menos Menos <risa> ¿Qué que vamos, que vamos a decirle al cura de la iglesia? Menos. ¿Qué <risa> vamos a decirle a ese pobre monaquillo? ¿Sí? Si no invitamos a Marta. Así hablan los gringos. Así hablan en todo América desde los nativos. Más. Así se ha hablado en todo el globo terráqueo y ahora lo aplican todos. Más. Es el lenguaje universal. Con, conmigo gracias a que es tu tío otro el padre Ramiro ha sido bueno conmigo gracias a que le enseñas los canciones en misa otro el padre Ramiro ha sido bueno conmigo gracias a que le das el dinero de las limosnas otro el padre Ramiro ha sido bueno conmigo gracias a que le mandaste una carta de recomendación para mí ¿No? Sí, madre No puedo ver Es el... Lo tengo todo grabado Más Lo tengo todo documentado Ay, Lo voy <ríe> a grabar Más Lo voy a subir Otro. ¿Cómo hiciste para escribirlo todo en texto? Otro. ¿En qué momento te sentaste a hacerlo en código Morse? Otro. Es impresionante como no hay nada en esta pantalla y no encuentro nada. <risa> ¿Y me dices a mí que salió o qué? nada en su pantalla. Nada más. ¡Más! ¿Y te mueves nada? ¡Ni adiós! Otro ¡Enferma mental! Otro Menos. La hermana Paz se ve desde lo lejos. Menos. La hermana Paz se está asomando desde la ventana de su cuarto. Menos. Oigan, esa que está ahí es la hermana Paz. Muy bien, eh, a ver déjame ver aquí dónde está eh, um, Paola Márquez que está en el equipo de Ayudantes de Santa, le da 200 puntos a su equipo